¿Qué tal amigo Craniano que estás del otro lado del cristal? Muchas gracias por estar aquí con nosotros y la verdad es que estoy muy muy feliz de tenerlos aquí en Cubil de Cranion y vamos a continuar con esto que es como graba Cráneo en el bajo Ya vimos de qué manera utilizamos los micrófonos qué micrófonos y cómo sacar un sonido directo del bajo también, en este caso a mí para el sonido de cráneo lo que me gusta hacer es grabar tres tracks ya vimos que voy a grabar uno con micrófono cercano y un micrófono dinámico de diafragma grande en este caso lo voy a hacer on axis de la bocina, voy a grabar con otro micrófono que es un micrófono de condensador de diafragma grande también a un metro apuntando justamente al centro del bafle donde donde no hay bocina para obtener una textura un poquito distinta y la línea directa. En la pantalla tenemos nuestros tracks ya armados en los canales por los que me está llegando. Vamos a bautizarlo. Este es el Base. Es muy importante que nosotros le demos una bautizadilla. ¿Verdad? Eso lo vamos a hacer después. Pero bueno, aquí ya sabemos vamos a tener en el canal 1, vamos a tener el Bajo que viene con el micrófono de dinámico de diafragma grande Que en este caso es el del bombo que es un micrófono AKG Si miramos para acá abajito ese micrófono lo voy a preamplificar por medio de un Focusrite ISA-1 Es un excelente preamplificador, se los recomiendo de veras Y tenemos en nuestro Track 2 la línea directa Lo que viene directo al que no pasa por ninguna otra cosa es el bajo directo Y en este caso aquí tengo abierto un plugin que es el Amplitude 3 este es un Fender 300, eh, que es una emulación de un Ampli para abajo Y lo tengo, en su, lo tengo en las inserciones para obtener otro tipo de sonido Y en el canal 3 voy a tener el micrófono de condensador de diafragma grande Que es el, el audio técnica que ya les enseñé este, anteriormente Y lo que tenemos aquí es el sonido con el que vamos a trabajar ¿Por qué lo grabamos en tres tracks con tres micrófonos diferentes bueno lo grabamos en estos tres tracks de manera distinta como les decía para poder jugar con los diferentes armónicos que me va a capturar cada uno de los micrófonos en el caso del sonido directo voy a tener el sonido directo del bajo sin estar afectado de ninguna forma electrónica voy a tener con el micrófono dinámico como lo tengo en axis un sonido un poquito más grave más cálido y este, puedo jugar con el efecto de proximidad para obtener ciertas cosas en este caso si sí lo tengo próximo para tener un poquito de más grave y el micrófono de condensador de la más grande lo que está haciendo al tenerlo a un metro no voy a recibir tanta energía y como no lo tengo on axis de las, de las bocinas sino lo tengo apuntado hacia el, hacia el centro del ampli voy a captar otros armónicos y otras frecuencias que ahorita vamos a escuchar le puedes tocar Carlita por favor Como pueden escuchar, ahí tengo sonando los tres, sonidos, los, los tres micrófonos simultáneamente. ¿sí? Vamos a escuchar solamente el sonido de del eh, micrófono de, eh, dinámico que está en axis del baffle. Ese es el micrófono de condensador digo de condensador dinámico que está en axis de una bocina de la, del ahora este es el que viene por línea y lo tengo con el plugin si se fijan es un sonido más medio que el primero ajá ahora vamos con el micrófono de condensador si se fijan aquí tengo un sonido más, más ríspido y un poquito más agudo Estoy, al estar logrando con esto no necesito filtrarlos mucho nada más si sí ponerles un punto de corte a cada uno de los de los, de los diferentes canales para con un filtro quitar las frecuencias que no quiero para ese canal ¿Sí? Ahí vamos a, tenemos ya los tres. Ahí todavía no están filtrados, pero si se fijan suena un sonido completo ya de entrada sin estar ecualizado y sin nada. ¿no? Eh, básicamente así es como grabamos los sonidos de Cranion. Ya decidimos en dónde hacemos los cortes en los filtros a la hora de mezclarlo todo. Y espero que pues, les sirvan estos tips de cómo graba Cranion el bajo de Carlita, y espero que nos veamos en la que sigue. Te mando un abrazo y recuerda, pórtate mal, cuídate bien. Yo soy Leo Ramos, el muñeco de Cranion, y nos vemos en la que sigue.